We'll be right Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya estamos un día más en este confino folk. Vamos a ajustar esto un poco para que se nos vea. Y ya hemos visto un vídeo en el que hemos podido ver la juventud bailando junta, nunca mejor dicho. La juventud del espíritu y la juventud del cuerpo, que es lo que importa en esto del folclore. Al final es una actividad intergeneracional y creo que es una de las mejores maneras de entender esta forma de entenderse intergeneracionalmente, como hemos dicho, que a través de la, del invitado que tenemos hoy, que ha hecho mucho trabajo de recopilación y de ser capaz de conocer las vivencias de esas personas. Así que David Omañan para los amigos, David Álvarez Cárcamo, vamos a invitarlo a que suena con nosotros en este Fold de las 5 para que nos cuente un poco su experiencia en toda esta labor de recopilación y de poner a día de hoy también, pues, ciertos repertorios. y demás. Así que ya lo tenemos por aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mario. ¿Qué tal andamos? Te hemos robado un ratito del domingo. No, bueno, para lo que iba a hacer, en... todavía viendo confinamiento, y que lo haya hasta que lo tenga que haber, pues no iba a ir a ningún sitio. Así que sin problema. Encantado. Te, te ibas a quedar por casa, ¿no? Sí. <ríe> eso, nos, eso nos pasa a todos. Pero bueno, ahí veíamos un vídeo bailando por allí, por, por el norte, iba a decir, por el norte nuestro. Sí. Que por, por vuestro tampoco es que sea el norte, pero para los de Zamora así sí que... Sí, sí no, y para León para León también, porque es Casares de Arbas, que es de los pueblos que están ya en la línea con Asturias, así que es el norte también de. Sí, bueno, de es León, verdad. Es verdad. Que... Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Que es que León es una provincia, una provincia así muy grande uh -huh. y, y con muchas manifestaciones ricas que has tenido la, la oportunidad de, de conocer de primera mano de las personas que eran protagonistas de estos. Sí, eh, al, algunas. Uh -huh. Algunas. Ahora nos meteremos en eso. Sé que es un poco difícil para uno mismo describirse. Pero para aquellos que nos están viendo y no, no te conocen, eh, cuéntanos un poco de, de quién es David. Bueno, pues David es eh, uno que ha estudiado geografía e historia y se dedica y se dedica a dar clases de secundaria en un instituto. Este año estoy en Benvibre, el año que viene también, en el 10 señor de Benvibre, porque bueno, pedí traslado para ir desde Asturias, que es donde yo saqué la plaza. Y aparte de eso, yo en mis ratos libres desde hace ya 20 años, desde el año 99, 98, 99, que ya ha llovido, también me dedico a esto de, de la tradición. Y lo que más me gusta, dentro de todo lo que he hecho dentro de la tradición, es ir a aprender estas cosas y grabarlas y registrarlas a la gente que lo practicó o lo aprendió en su entorno familiar o local, en, en los pueblos. Uh -huh. Y ya está, no es más. <risa> Unos cuantos kilómetros ya hechos con ello, ¿no? Uy, uh, sí, sí, sí, sí, sí. sí ¿Cuántos kilómetros? Lo, y... Los coches lo dicen. Y muchas y muchas vivencias, ¿no? Que al final, uh -huh. eh, en vídeos como este, que era el proyecto de la música ibérica Agostarda propia, ¿no? Uh -huh. eh, se ve al final, el, digamos, la parte más plástica, ¿no? El baile o tal pero detrás de eso hay, hay muchas vivencias, supongo, que no que no salen en cámara porque llevarían muchas horas, pero que son tanto, supongo, tanto más importantes que el propio baile. Sí, porque, a ver, para por ejemplo, si nos centramos en ese vídeo, que fue un proyecto in, internacional, porque, bueno, lo grababa Tiago Pereira, pero la invitación de Tiago transcurrió a partir de, del Guti, de Zamora, y luego lo que es la mayoría de informantes así mayores, principalmente en León, pues eh, los de León los busqué yo. Fue un poco tres, cuatro, cinco personas que nos involucramos en eso. Eso no se hace en ese año, ese verano, así porque así. Eh, a la hora de buscar a estas mujeres de Casares, que como yo llamo son mi universidad de la tradición, o a Rosario la de Priaranza, o a Masi el tamboritero de Rabanal, o a otras personas que aparecieron, hay detrás muchos años de, de amistad, más que nada. No solo ir y entrevistar y grabar, sino llega un momento que es amistad. En el caso concreto de Casares, que además la persona con la que salía bailando, que se llamaba María María Martínez Morán Marucha, falleció en enero de este año, eh, son prácticamente 20 años... De, de amistad, ya aparte de lo que yo haya podido grabar, que sí es cierto que graba mucho en vídeo, en audio, en todo y he aprendido mucho de ellas, es eh, los momentos vividos pues, en las fiestas de casares, eh, tardes que íbamos a casares a pasar la tarde, a hacer unos frisuelos y a mm, merendar allí, eh, a ayudar a arreglar la ermita, lo que fuera, a un montón de cosas que, particularmente con Marucha, mm, iba mucho a casares, a, pues, a cualquier cosa, pues son muchas horas de vivencias personales que trascienden lo. Lo musical y lo, y lo etnográfico, desde luego. Sí, bueno, que es que muchas veces, a mí siempre me ha gustado, y algún día lo pondremos en marcha, ¿no? Que los que habéis sido recopiladores nos contéis todo aquello que no vemos. Es decir, llegas a un libro y ves la partitura o ves el, el baile. baile. Llegas a un, a un vídeo y, y lo mismo. Pero, Jorines, a veces cuando, yo qué sé, hablando con Jambrina o Pablo, ¿no? Que los tengo más cercanos. Bueno, pues fuimos a no sé dónde y nos quedamos atascados con el 4L, o el Fiat Panda o no sé qué y tal. Bueno, pues todas esas cosas yo creo que son muy importantes también de, de contar porque se ve la parte humana más que la artística. Que al final, en este caso el folclore musical o de baile que vemos o de canciones y tal, al final es una, una puesta en escena de lo que es la, el día a día de la vivencia. No era el arte por el arte, sino sino un arte funcional de, por lo menos, quitar las penas, ¿no? Bueno, pues contar esas penas yo creo que también está, está muy bien. Es que, claro, estamos acostumbrados... A... Yo tuve que desestructurar muchas cosas que tenía en la cabeza cuando empecé a ir a los pueblos. Yo empecé muy jovencito por el, en el gusto por la, la tradición y las grabaciones de campo. Yo siempre cuento que cuando yo tenía... Estaba en cuarto de la ESO, venía a tener 14 años para 15, me parece, 15, sí. Eh, fui de excursión a Italia, en aquel año vivía en Valladolid y estaba en el Instituto Parque Sol 2, que ahora se llama Julián Marías, y yo procuré ahorrar dinero en el viaje a Italia, por cierto, un viaje que recuerdo casi hora por hora porque me lo pasé muy bien, para poderme comprar los discos marrones de Castilla y León, los famosos discos marrones, la colección de la música tradicional en Castilla y León, de Gonzalo Pérez Trascasa y Ramón Marijuán. Y yo con 15 años ya me sabía bastantes cosas de esa, de esa obra. También tenía otras, pues por ejemplo, la cinta de Zamora que sacaron Jambrina y Madrid, eh, la encuesta por León y Asturias de Chema Fraile, varias obras de ese tipo. Cuando tú analizas eso, te crees que para llegar a eso es muy fácil, es ir a un pueblo a grabar y ya lo grabas así. Y no, eh, es muy difícil. Y cuando llegas, a como he llegado yo este año que acaba de terminar, a evitar eh, una pequeña antología de romances, que saco, bueno, 296 romances que he recogido en León. El que lo escuche igual se piensa que eso eh, viene así, dado, y no. Es mucho tiempo de volver a grabar, de que cuando vuelves a grabárselo a la señora porque lo tenías mal grabado del otro día, resulta que se le ha olvidado un verso y, claro, no, no vas a publicarlo sin ese verso, que es el más importante. Tienes que volver, igual tienes que mandar al técnico, oye, mira, que me lo ha cantado dos veces, corta este trozo de aquí, ponlo aquí. Es una tarea larguísima. Y luego que no una persona que de repente llega a alguien aunque ese día te cante, no se acuerda de, de todo lo que de verdad sabe. El primer día te puede cantar algo y si es un privilegiado de la memoria, pues te canta mucho, pero muchas veces el primer día se acuerda de cuatro cosas y luego vuelves y, ah, pues sabe mucho más. Y yo cuando empezaba, gente de grupos de aquí de León, contaban el, hoy es que volvimos otra vez, que no se solía volver a otro pueblo, y nos cantaron cosas nuevas. Y yo lo que he aprendido con el tiempo es que, la, los mejores días de grabación no suele ser el primero, suele ser el segundo o el tercero, que es cuando se han acordado de las cosas. Entonces, sí, son muchas, muchas anécdotas. Y lo que comentas de Jambrina y Madrid, que tuvieron, por un lado, la suerte de grabar en los 80, que había más, pero por otro, la mala suerte de tener unas carreteras horrendas, yo eso me he librado, yo tuve un problema en la provincia de Soria, que también he recogido en la provincia de Soria, con mis amigas Susana Arroyo, Santeófilo y Julia Escribano Blanco, que un día iba yo solo buscando gentes, entre Baraona y Romanillos de Medinaceli me salí de la carretera con el coche, porque estaba arreglada con... y tenía la gravilla y tal, y porque era una zona llana y me salía una tierra. Que digo, si esto me pasa en una zona con precipicios, David ya no lo había contado. Entonces sí, hay muchas cosas, muchas cosas que se pueden contar de muchas índoles diferentes. Ya, ya, y por lo que has dicho ahora, fui a buscar gente, es decir... Muchas veces, sí, claro. eh, pues como un comercial a puerta fría, ¿no? Eso también hay que entenderlo sí, sí. porque a veces se claro. piensa que... O sea, hay un trabajo también de, de conocer a la persona porque incluso en, la, en las recopilaciones hay que contextualizar, ¿no? Porque muchas veces lo que tú dices, recogí un día esto y al día siguiente me lo cantó de una manera distinta. Uh -huh. Bueno, pues hay que conseguir eh, conocer la vivencia de esa persona para extraer cuál de esas dos versiones o cómo esas versiones han ido evolucionando uh -huh. y... Bueno, pues supongo que muchas veces, pues eso, a puerta fría prácticamente, llegar a un sí. pueblo y... ¿cómo es, ¿Cómo es eso? Llegar a un pueblo que haces tocas el clase y dices, aquí está el, de la, no. el del casete. <risa> <risa> bueno, pues vas cogiendo el tranquillo, luego también te especializas. Yo reconozco que yo estoy más bien especializado en buscar informantes femeninas, mujeres, que son las que saben más, ¿eh? Aunque es cierto que cuando encuentras un hombre que sabe, sabe muchísimo. Pero en líneas generales, en un pueblo, eh, las mejores informantes suelen ser mujeres. Eh, a no ser que busques al músico, que ya por desgracia hay menos, entonces sí, te dicen, pues el tamboritero, el dulzainero es fulanito, pero eso es muy fácil. Localizar al músico en un pueblo es muy fácil y sobre todo los buenos músicos que ya te lo dicen ocho pueblos antes. Aquí el que es muy buen dulzainero es Mengano, que vive en tal pueblo a 10 kilómetros. Pero, ¿por qué es difícil y por qué es importante ir a Puerta Fría, como tú llamas, que no lo sabía yo esa expresión y me gusta? Porque todo el mundo sabemos ir a pueblos que ha ido ya gente. Y... Si va uno que recopila mejor que el que he antes, saca más. Pero eh, esto de la tradición, voy a utilizar una cosa que yo he escuchado, un símil que le he escuchado a José Manuel Fraile, a Marcos León, que es como un puzzle, que tiene varias fichas. Y si ponemos una provincia, no porque haya que dividir por provincias, sino porque hay que límite, y cada ficha es un pueblo, si tú quieres hablar de la tradición de una provincia y solo tienes 20 fichas, Igual, además, concentradas en una zona, igual necesitas saber un poco cómo podía ser el dibujo completo en otras zonas. Y si no sabes de gente, porque ya haya ido alguien antes en una zona, en un pueblo, pues tienes que ir tú y tienes que intentar localizar. Eso ya luego va también en la persona. Y hay gente que vale más que otra, para, como para todo, para comunicar y para mm, expresar y saber. preguntar lo que está buscando. Mm, yo sé que hay gente que no tiene unas habilidades para esto. Eh, y yo, por suerte o por desgracia, sí tengo... sé expresarme y sé decir. No quiere decir que siempre me abran la puerta, ¿eh? ¿eh? Porque lo primero, tienes que llegar a la persona que sabe. Si llegas a la persona que sabe, te abres la puerta casi siempre, a no ser casos de puerta mayor, que esté viudo o viuda o, pues, o que cosas así, o de luto o, o que esté muy enfermo. Pero para llegar a la persona que sabe y que además... Habla tu idioma, porque si tú preguntas de música tradicional, de bailes, de romancero, de cuentos, de tradiciones, él habla ese idioma y te entiende y ve que te gusta, y, y, y una persona que le gusta algo distingue al que sabe de eso y al que le gusta eso. Siempre pongo un ejemplo, a mí también me gusta Tolkien, yo sé muy bien cuando habla alguien, si sabe de Tolkien o no tiene ni, ni, ni pajolera idea, pues una señora de un pueblo que es una buena sabedora de romances o una buena bailadora eh, so, es que solo por el, lo que te están preguntando sabes si el que viene viene a reírse de ti o sabe pero para llegar a esas personas eh, tú no sabes quién es tú vas a un pueblo vamos a poner un pueblo de Zamora ya que eres de Zamora por ejemplo vas a Granja de Moreruela que está de camino y tú cómo sabes a qué casa tienes que ir no hay claro, una nada, casa es que ponga aquí vive el que sabe entonces tienes que preguntar al primero que pillas por la calle ¿qué pasa? que yo ya he también he ido afinando y hay veces que ya directamente a determinados Tipos de personas, si no encuentro a nadie, sí, pero si no, no les pregunto. Por ejemplo, a gente muy joven no le pregunto. Si puedo preguntar a mujeres antes que a hombres, también. Y, y cada día me gusta más preguntar a un tipo de persona, que es las amas de casa de mediana edad tirando para arriba. Porque mmm, las mujeres son menos dadas a... A reírse o a mandarte a la mierda con perdón que los hombres. Y además, esas señoras mmm, saben mejor decirte: Pues, si eso, mi madre, mi tía o fulanita de tal. Pero bueno, si no encuentras a nadie, quien sea. Yo también reconozco que a veces he desechado a tal vecino que iba por ahí paseando, luego le pregunto por qué no me ha quedado más remedio y es el que me ha dicho: Sí, menganito me o menganita. Me Pero bueno, es. También es insistir, tú vas a un pueblo y si no te dice a alguien algo, pues a otro, a otro, a otro. Si tienes mucha perra por grabar en ese pueblo, pues insistes. Y al final le encuentras, como me ha pasado a mí en algunos pueblos. Claro. Ya, ya, ya. ya. Sí, no, claro no la verdad es que es una aventura porque, pues eso, como, como un comercial que va a vender. Sí. Te, sientes, vas a, te sientes que vas a vender Biblias a veces. Bueno, sí. Eh, a ver, hay gente que te hace sentir así. Los que no tienen ni idea de esto, evidente. Una persona pon, de treinta y tantos años, que igual ni es de ese pueblo, que es veraneante o tal, pues como que le hablas en chino. Y a veces, hay, y hay gente que muy bien intencionada, pero por ejemplo, te manda al que ha escrito un libro sobre el pueblo, que no me vale, eh, o al que, o oh, el fulano que está estudiado, que no, que yo quiero a las personas que saben esto, que, y a veces las, las estás viendo, es que me ha pasado a mí, que te están mandando a alguien y estás viendo ahí sentadas a dos señoras que son las que quieres ir a hablar, y no eh, claro, ya eso sí es cierto, eh esto se lo oí una vez a Carlos Porro y tiene razón, con el tiempo le tengo que dar la razón, hay veces que está hay un corro de gente y ya casi por la pinta sacas el que sabe y el que no no sé por qué pero a veces que dice esa señora sabe y aciertas es, no sé por qué eso seguro que tiene una, un, algo pero no sé por qué pero sí a veces pasa sí sí sí sí uh -huh. y bueno nos has contado Acab os acabas de sacar todo un libro de, de romances que serán sí. unos pocos Sí, frío. no lo tengo aquí precisamente en casa del herrero cuchillo de palo, pero bueno, está la foto por internet. Se llama La tradición oral leonesa, que es como titulo yo las cosas que suelo hacer, eh, aunque luego uno sea disco, otro libro y tal, y Antología sonora del romancero. Y hay gente que igual se ha pensado que son todos los romances que yo he recogido en León y ni mucho menos. Es una antología que es una muestra, un muestrario de los tipos de romances que hay en León. Algunos no los he recogido yo. Habrá como una veintena que he pedido a otros investigadores, sobre todo a José Manuel Fraile. Por ejemplo, uh -huh. yo no pude recoger el Moro que reta Valencia, entonces le pedí una versión que publicó él. O el traidor Marquillos, que solo hay una versión en, en, en toda España moderna grabada, que es la del Val de San Lorenzo, entonces también se la pedí a él, porque las señoras del Val ya murieron. Pero el resto sí, las he grabado yo, y es una selección un poco como un catálogo. ¿Qué clases de romances puedes ver en León? pues ahí están prácticamente todos los, los de más abolengo y salvo los más, más recientes que se han tradicionalizado menos, que podía haber puesto alguno más, pero bueno, había que poner el límite, pues te sirve para eso, para, para conocer, para si a ti te cantan algo en un pueblo, saber, ah, pues mira, sí, esto vale, esto no, esto tal, y, y luego como elemento musical, porque va con un CD, están todos ahí grabados y salvo los que son recitados, que hay un puñadico de ellos, pues qué habrá, más de 200 van con su con su ton, con cantazos, uh -huh. a veces enteros sí, sí. y en algún caso, de la señora es muy mayor, pues solo le hacía cantar un trocito para tener el, la tonada y eso, sí, que, sí, sí, está muy bien Que a veces fuera del, quizá no por la, por la, por la enseñanza que nos han dicho, pues romances lo asocias a lo que cantaban los juglares en la Edad Media pero claro, no romances al final sí. ha sido una forma de seguir contando historias uh -huh. a lo largo de eso, entonces supongo sí. que en esa, en esa recopilación de romances casi hayas conseguido muchas veces construir una novela porque hayas encontrado en un pueblo que cuentan una, una anécdota o una aventura del pueblo y en el pueblo de al lado quizá algo parecido y al final casi se construyen historias con uno o bueno, con varios ahí, romances. Ahí me está, sí, bueno, historias sí porque el, el romance básicamente es género narrativo, entonces lo que hace es contar cosas. Eh, a diferencia, por ejemplo, de las coplas líricas, los cantares sueltos, que son en realidad no cuenta nada, expresa un sentimiento o lo que sea. Pero si un romance tiene que contar una historia, si no, no es un romance. Pero bueno, luego dentro de todo el mundo narrativo, de lo que me estás hablando más bien serían las coplas locales, que también tengo por ahí grabadas, pero no las he... No tengo pensado tampoco editarlas por ahora. Pero el romancero es verdad que tiene sus versiones y el, el mismo tema, por ejemplo, uno muy conocido, el más famoso es el Paje y la Infanta, Gerineldo. Eh, que, claro, aparte de las músicas, eh, no es igual una versión que otra. Y esa diferencia de versiones de textos es lo valioso. Eh, al principio, cuando alguien empieza a estudiar esto, tanto en el romances como en otro tipo de, de géneros que tengan texto, mm, tenemos la idea de que hay un texto tipo que es el que está bien y si no está eso, le falta. Y no, eso no existe. Eh, la, la tradición vive en variantes, tanto en la música como en el texto, y lo interesante es ver esa variante, cómo unas palabras se dicen de una manera en un sitio y de otra manera en otra, y cómo la misma fábula, el mismo romance, hay zonas o pueblos o memorias que han eliminado partes, pero no siempre por olvido. Hay partes que se eliminan porque el romancero, eh, según la teoría de Pidal, los romances vienen de la fragmentación de los cantares de gesta. Los cantares de gesta eran larguísimos, iba a decir una palabrota. Eran un poco, pues un rollo, si tienes que escucharte el cantar de mediocid entero a uno cantando, es que no tienes mucho tiempo, mucho tiempo ocupado. Entonces, eso, en teoría, según él, se fragmenta en, en trozos más pequeños y memorizables y que, bueno, para cantar en un momento. Pues el romancero tiende a eso todavía. Cada vez hay versiones más cortas. De hecho, las versiones modernas son más resumidas. Eh, ejemplo, La doncella guerrera, las versiones más modernas son las que se eh, cantaban a la comba, que son cortísimas, tienen 10-12 versos. En cambio, las de más abolengo son mucho más largas y desarrollan mucho más la fábula y tienen más repeticiones, como los romances y tal y cual. Entonces, el romancero tiende a apodar lo que le sobra a la historia. Como haya una parte en una historia que no es imprescindible fuera con ella. Pasa como los, los libros y las películas. Vuelvo a lo de Tolkien. Eh, la gente critica que en las películas faltan trozos del libro, pero es que no hacen falta para entender la, la película. Entonces, el romancero es igual. Si una parte de una historia ves que está de más, pues es muy fácil de que se olvide y haya versiones que no la tengan. Entonces, es bueno eso comparar como hay versiones en zonas más arcaizantes que han conservado elementos que en otras no. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es mejor esta que esta? No. Quiere decir que esta tiene eh, cosas más antiguas que ha conservado y esta ha evolucionado de otra manera. Pero no hay que despreciar ni la una ni la otra. Creo que estoy hablando mucho, Mario. Tú para mí, porque yo me enrollo como las versiones. No, no, no, no. ¿eh? Si la, uh -huh. Lo bonito de estas entrevistas es es capaz de empaparse de... Mm. A los que me ven a mí ya me tienen muy vistos. <risa> me, me ven todos los domingos. Pero bueno, ha habido una cosa que has dicho y, y que también me gustaría, ¿no? Que, mm. que la gente que nos vea eh, ahora o en un futuro lo pueda ver. Que es que, o sea, el romance a veces asociamos, o bien visto ahora de manera moderna, pues alguien que canta se sienta en una silla, en un escenario, lo que sea, lo cuenta, o, o un libro, lo que sea. Pero, por ejemplo, has dicho, romances también es una canción de comba. Es decir, que esas historias tenían la aplicación, pues es una canción de comba, y a día de hombre, ya no se sigue cantando la comba, o ya no se salta tanto la comba, pero que eso que asociamos, pues como lo que dices tú, cantar es de gesta, un texto muy largo que narraba y demás, se ha ido acortando, pero también ha tenido otros usos que no el meramente de, de sentarte y escucharlo, sino que al final, pues como otras manifestaciones del folclore, al final era una cosa de uso diario. Sí, es que la, la tradición, y sobre todo, si nos centramos en, en lo musical, es muy polifuncional, esto no lo digo yo, esto lo dicen pues todos los investigadores. Una misma melodía te puede valer para muchas cosas y los textos desde luego. Por ejemplo, en Zamora, más que en León, hay muchísimos ejemplos de cantos de trabajo que utilizan romances como, como texto soporte para esa melodía. Eh, miren En el caso de León es menos común, pero hay también algún caso de La Bastarda y el Segador cantados con la tonada de siega o El marinero al agua pero en Zamora hay muchos más, aparte de esos dos que también se canta La Rueda de la Fortuna y Presagios del Labrador, eh, La Virgen y el Ciego, eh, Las Quejas de Doña Urraca, todo eso se cantaba muchas veces en el trabajo, para segar, para majar o para trillar o cosas de esas. Eh, otro tipo son los romances que se usaron para, para el baile. Y de nuevo uh -huh. te vuelvo a Zamora, en León hay menos ejemplos que eso en Zamora. En Zamora tenéis un punto arcaizante un poco anterior, por ejemplo en Aliste, en Nuez, hay varios ejemplos de romances que se usaban para bailar el, el baile charro. ¿eh? El baile charro. Eh, me acuerdo ahora de La niña discreta, La pedigüeña o Las comadres borrachas, eh, que cantaba uh -huh. la difunta María Méndez, que murió hace poco, una de las grandísimas pandereteras de España. Pues eso, el, el romance vale para pa muchas cosas. Y luego, eh, la música que soporta un texto de romance, ahora voy a uno de los más conocidos, tanto en León como en, como en Zamora que es el de La Venganza del Honor, Rico Franco, o La Isabel. La Isabel, el de Madrid hay una niña que la llaman La Isabel. Esa música es muy común escuchársela a tamboriteros o a gaiteros, pues para los pasacalles o para o para una... Sí, sí, sí. eh, Esas es músicas, sí, trasciende. Es que el problema que a veces cuando se estudia la música tradicional se quiere meter en compartimentos estancos, así como estos libros que tengo ya que atrás, en, en distintas estanterías. Y el problema es que hay libros que te entran lo mismo en esta que en la otra, que en la otra, y, y otros que no sabes muy bien dónde meterlos. Es una de las dificultades de estudiar la, la tradición oral, que, que luego varía, que en unos pueblos es una cosa y en otros eso mismo es otra, y entonces ahí te crea un, un, un punto de fricción que, que dificulta o que enriquece, mejor dicho. Sí, sí, además esto que comentas es, es muy importante. Porque muchas veces ocurre también, no solo dentro de lo que es el estudio de las formas musicales o las formas cantadas o los bailes, sino muchas veces también nos empeñamos en separar el folclore, por ejemplo, por provincias o comarcas y parece que de repente hay una carretera un río y al otro lado del río era totalmente distinto. Contabas antes que o sea el vídeo que veíamos era Casales de Arbas, al norte de, de León, y, y yo creo que muchas veces intentan dibujar colores totalmente distintos y hay que darle un cierto degradado pues porque joder, al final hablas con la gente de La Raya, de Moveros y de Cosantín y sí, claro, que hay un país y un idioma de diferencia, pero ellos eran vecinos y los de un lado iban al otro, los de otro iban al uno, ¿no? Entonces creo que también es muy importante y muy enriquecedor ver cómo ese arco iris se va difuminando de zona a zona y no de repente... y Yo creo, por ejemplo, muchas veces pienso, ¿no? Los bailes de Zamora y Salamanca a veces... Que ya, por suerte, pues bueno, vamos encontrando más, más puntos de unión. O sea, no puede ser que un baile muy parecido sea como totalmente distinto. Yo creo que a veces ha intentado, por parte de los, no sé si decir enseñantes o de la gente de los grupos, de intentar diferenciarse de lo que en el pueblo, en la comarca o en la provincia de al lado era parecido y hacerlo distinto para que no se vea que era igual o muy parecido. Y yo creo que a veces eso lo que ha hecho es pues, quitar todos esos tonos intermedios, que precisamente era lo bonito, ver cómo iba evolucionando con la gente que viajaba de un lado al otro. Eh, como dirían, me alegro de que me hagas esa pregunta. Es muy común en el mundo... Yo también he estado en grupos de baile y conozco a mucha gente de grupos de baile. Y es muy común en... Hay, bueno, a ver, voy a empezar. Todo el mundo sabe, o bueno, esto no, es, no está bien esa expresión, pero la digo, todo el mundo sabe que básicamente hay dos clases, o incluso si queremos tres, de grupos de baile. Tenemos los herederos de la época de coros y danzas, tenemos los que en los 80 empezaron a recopilar en los pueblos lo que era auténtico y voy a incluir otro, que no sé si existe, pero los sí, sí existen. Por ejemplo, en Galicia los hay y tal. Los que están intentando llevar esto a un paso más allá, ¿eh? una evolución mayor. Vale, eh, voy a centrarme en los decoros y danzas que como de, pues, hacen eso que hacen, que puede inspirarse en la tradición, pero no puede ser tenido como un documento de tradición a la hora de estudiar los bailes porque para estudiar el baile en una zona hay que tener grabaciones del pueblo ese, de la gente auténtica, punto. Segundo, están los que hicieron esas grabaciones o fueron a aprender a los, a los pueblos, pero adolecen de, un, de una cosa que me he fijado yo, que eh, hacen lo mismo que decía antes con, con las estanterías, que buscan unas características muy concretas a la manera de bailar de un pueblo, y es verdad que, bueno, yo lo he visto, que hay pueblos que tienen una manera de bailar, y ahora me estoy acordando Murias de Pedredo, en Maragatería, la mayoría de los hombres bailan de una manera diferente que los de otros pueblos maragatos. En, en Lagunas bailan de otra manera, y en la zona de Filiel y Boisán bailan de otra. Es verdad que se nota esa, esa homogeneidad. Pero dentro del mismo pueblo no bailaban igual, igual, igual, igual y siempre había alguno que se diferenciaba, o varios. Y a veces los grupos, que hemos, me voy a incluir, que hemos sido de puristas, hemos buscado esa diferencia de en este pueblo se baila así, y en este otro se baila de esta, esta otra manera, y en los ensayos y en las actuaciones se ha intentado diferenciarlo mucho. Y ahí ha pasado lo que has dicho tú, que se ha intentado buscar mucho la diferencia, la diferencia. Y por ejemplo, vamos a ver, Salamanca y Zamora... Voy a decirte dos comarcas. Está Sayago y está Las Arribes y La Ramajería, eh, que la separa el Tormes, pero que culturalmente son muy parecidos. Tienen los dos bailes típicos que son el charro y la jota, llámalo fandango si quieres. No tienen charrada, porque en Aldea Dávila y por ahí Villarino no hay charrada como la para más hacia Retortillo y para abajo. Y en, en Cibanal, Muga tampoco. Bailan en algunos, pues No sé si en Sayago se baila la rosca en todos los pueblos, en algunos sí, por en ejemplo, muy, en muchos de Peña Usende. Tienen muchas cosas en común y en la indumentaria. Tú puedes querer buscar la diferencia, pero si lo ve uno desde lejos, pon pues desde Cataluña o desde Galicia, va a haber muchas similitudes en cómo se baila el charro en Cibanal y en Aldea Dávila o en Bilbiestre. Muy parecido. Lo mismo que uno de lejos va a ver muy parecido cómo se baila el baile del país en la zona mía de Omaña y la Ciana a cómo se baila el son de arriba de Cangas de Narcea. Claro, para los que somos de allí o queremos diferenciarlo, decimos, no, pero es que en tal sitio se hace el brazo más así y tal. Claro que hay diferencias, pero esas diferencias, que son muy importantes porque la tradición vive en variantes y es lo que hay que estudiar, no nos pueden tapar el, el, lo, la realidad, que es que en el fondo... Mmm, todo viene de la misma raíz, y no, no tiene tanto que ver con las relaciones interfronterizas o de cercanía, sino con que hay cosas que estuvieron extendidas por todos los sitios. Porque aparecen a veces cosas que nos sorprenden una aquí y otra en la otra punta de la península ibérica? Por ejemplo, el Pandero Cuadrado, que sale en Berzocana, en Cáceres, en Peñaparda, en La Ciana, en Cangas del Narcea, en algún pueblo de Galicia y en, y en ¿cómo se llama este? En Cinasola y Tarragona. En, además, en pueblos concretos casi. ¿Eso qué significa? ¿Que llegó allí por obra y gracia del Espíritu Santo? No, eso significa que estuvo extendido por toda España, por toda, y Portugal, y luego ha quedado en unos sitios. Y lo mismo la flauta y el tamboril. La flauta y el tamboril no está en la Vía de la Plata porque sea la Vía de la Plata. Está en la Vía de la Plata porque la Vía de la Plata es más atrasada que el centro, económicamente, y todo. Uh -huh. Y encima, al haber tenido la raya, claro, son fin, fin de trayecto por Portugal y por lo otro. Y, pero en, en el siglo XVIII había tamborileros en, en, en toda Castilla la Vieja también. En Burgos ha quedado uno, en Burgos Capital, pero es que hay referencias no tan antiguas en toda la provincia de Burgos. Hay uno en Guadalajara y si vamos más atrás se tocaba en toda la península ibérica la flauta y el tamboril. Lo que pasa es que se ha ido perdiendo y ha quedado en determinados sitios. Eh, ¿Es lo mismo un tamboritero de León que uno de Salamanca? Claro, para los que sabemos tocar, no. Yo veo, yo tengo aquí flautas de, de, de Salamanca y no son como las nuestras, pero eso no nos puede tampoco hacer obviar que en el fondo es el, la, el mismo fenómeno, la flauta de tres agujeros con el tamboril. No sé si me estoy explicando, que es muy importante documentar esas particularidades, pero sin que nos tapen la realidad, que es que todo tiene unas raíces comunes y que, y que hay que tenerlo en cuenta porque nos sirven para saber cuál ha evolucionado más, dónde se han conservado cosas más antiguas, por qué en unos pueblos se conservan fósiles y en otros no, pues no sé, es que es un tema muy complicado. muy complicado. Sí, sí, sí, no, ha quedado claro, muchas veces uh -huh. de dentro o desde fuera parece como que, lo que dices tú, la del tamboril, vía de la plata, es que florece ahí y luego, bueno, hay semillas que se esparcen como como uh -huh. si fuera la floración, cuando no, al revés, es una sedimentación cultural sí. que se ha creado ahí y sí, bueno, lo que dices tú de la del tamboril... Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con las danzas de paloteo. Danzas de paloteo se prácticamente en todos los lados. Porque, sí. bueno, se, en el siglo se, se metieron cuando la contrarreforma y demás eran elementos. Y luego lo que pasa es que se han quedado en, en determinados sitios donde, bueno, pues han sedimentado allí y han, han sido capaces de eso. Y eso es que es lo bonito, es precisamente lo que da mucho valor, ¿no? Cómo como todo eso ha ido pues eh, juntándose en un sitio, cómo ha ido ganando valor y formas distintas. Y efectivamente lo que dices tú, eh, no coger y, y poner aquí la arena, aquí la tierra y ahí el césped, sino un poco esparcirlo todo para, para uh -huh. ver un campo, pues, pues claro, no es, debajo, debajo de la, del césped siempre hay tierra. O sea, claro. no, en un lado hay césped y en otro lado hay tierra. O sea, no solo hay desiertos y árboles, hay, hay muchas cosas intermedias. Es que yo, yo soy el primero que me gusta esa diferencia y ver las diferencias. Y yo cuando... A mí me gusta mucho bailar como bailan en la sierra de Salamanca. Y es verdad que tiene un estilo particular, pero tú luego bailas el paso del, bueno, del equivalente a la jota, que unos llaman picado y otros llaman fandango, bueno, es un lío, pero bueno, a lo que voy, el pam, pam pam, pam, pam, pam, ese baile. Eh, y el paso que hacen, el paso que hacen es el mismo paso que se baila en Segovia para la tercera parte de la jota. El movimiento en el fondo es el mismo. Lo que pasa es que luego el estilo que, que se le da y, y la propia música, que no es igual, aunque es... Un ritmo, resumiendo, de J en ambos casos, no uh -huh. es igual, eh, pues hace que no parezca lo mismo. Pero es lo mismo que los pasos del charro. Eh, el charro, el de eso que haces uno para el aire, como el primero que se hace en, en Mayalde, en el fondo, eso en el fondo, el esquema, es el mismo del paso de pa allá y para acá de cualquier J o de cualquier baile de paya allá, de, de izquierda y derecha, no de para adelante y para atrás me refiero. Es ese paso. Lo que pasa es sí, sí, sí, que final. si lo haces de otra manera, pues... Se sí hay que entender, yo por ejemplo cuando doy las clases de baile, eh, a veces lo hago al revés de lo habitual, ¿no? O sea, digo a la gente, primero tienes que aprender a bailar y luego tienes que aprender bailes. Otra mm. cosa es que aprendamos a bailar a través de los bailes. Pero primero hay que saber caminar, luego hay que saber caminar, o sea, caminar y ser capaz de identificar ese cambio de peso. Luego ser capaz de caminar con la música, y luego hay que caminar con la música levantando los pies. Mm. Y ya estás bailando. Entonces, al final, eh, Jolín, si tenemos dos piernas y caminamos apoyando el derecho y luego el izquierdo, pues bailaremos primero apoyando el uno y luego apoyando el otro. Es decir, el, el, el bailar sale del caminar. Entonces, claro, no puede haber tanta diferencia. Otra cosa es que una vez que estamos caminando con la música y levantando el pie, pues levantemos más el pie o lo levantemos dos veces, pero al final estamos caminando al ritmo de, de un son. Sí y los ritmos son los que son que tampoco son tantos, tantos, tantos, tantos, son eh, la J y sus variantes, los binarios y sus variantes sean a contratiempo o no a contratiempo, donde haya seguidillas, que es el, el ternario y bueno y los ritmos cojos que los hay de cinco y luego los, las danzas que son de siete y tal y cual. Pero no es un abanico muy amplio, lo que es abanico es la, la, la, la, la variedad de hacerlo. Luego, si nos centramos en J, ya no los bailes que son en ritmo de J, que es otro tema. Lo que llamamos J en cada sitio se llama J. Claro, cambia mucho. Se baila más apurado en unas zonas que se toca más rápido y en otras se toca más despacio. En otras tiene tres partes, en otras cinco, en otras dos. Es que ya eso ya son luego variantes locales, pero que en el fondo pues no deja de ser todo sí. primas de la misma familia. ¿claro? Apoyarse con un pie y después de dos pasitos apoyarse en el otro. Sí. Más o menos es... Es eso. Eh, y so, volviendo a lo de las provincias, las provincias es también por una razón, porque cuando tú estudias algo viene bien tener al, al, al, un límite para decir, bueno, pues esto corresponde a tal provincia, voy a investigar esta provincia o esta zona. Pero mmm, abre mucho la mente eh, y mirar para otros sitios. ¿eh? Yo no solamente he investigado en León y en Soria por esta eventualidad que he dicho, eh, también he grabado en, otra, en bastantes más provincias, más anecdóticamente, pero luego también me he interesado por lo que sacan otras personas, las publicaciones que hay. Por ejemplo, yo creo que tenga, si no todo, casi todo lo que se ha ido sacando del consorcio de fomento musical de Zamora, porque, vamos, si yo quiero saber cómo entender León, ¿cómo no voy a interesarme por Zamora, que, que está al lado, es que, o, o por Palencia, con la, las colecciones que está sacando Carlos Porro? Que si no hago eso, pues no voy a entender nunca León. Si solo miramos para, para un sitio, para un sitio, para nosotros, para nosotros, eh, cuando, porque aunque miremos para nosotros, nos van a llegar noticias de lo que hay fuera, que es que cuando llegue, que también hay una cosa como la que yo creía exclusiva de mí, la hay aquí, que tengo una crisis de existencia o, o, o qué, o, o que digo, no, me lo han copiado. Que eso es muy socorrido. A mí no es que copiaron aquí. Pues no, es que hay que, hay que conocer mucho. Para entender las dos cosas. Vuelvo a lo mismo. La importancia de la diversidad, pero también la importancia de lo que hay en común, de, de, de las raíces comunes. Claro, claro. Y, y además, eh, no solo la parte académica de estudiar o de recopilar. Y lo hablábamos con Manuel Pérez el otro día, ¿no? De, de, el otro día daba curiosidad, le cuento la misma anécdota, de que estaba haciendo, como digo yo, por Spotify, un poco de, de zapping, ¿no? Buscando así los rebotes que me salían los otro y encontraba una danza de cañizal. Eh, Tocada por un grupo italiano, ¿no? Y que era súper chula, musicalmente maravillosa. Pero digo, que yo sepa, llevo muchos años tocando las danzas de Cañizal, esa gente nunca ha ido por Cañizal. Se han cogido una melodía, claro, han cogido una melodía muy chula y la han hecho muy bonita, musicalmente hablando pero el folclore no es eso, es decir, y, y tú lo, has, lo lo ves y es una de las cosas por las que quería que estuvieras aquí, que no es solo hacer el trabajo de campo, de, de hablar con no sé quién, o el trabajo de biblioteca, sino el ir a vivir las fiestas de los pueblos, el ir a vivir los, los entornos en los que se genera el momento de, de poner eso, de esa canción, eso de valor, y que a mí me parece tanto más importante que la canción entender el ecosistema en el que esa canción representa algo para el pueblo que la interpreta. Sí, en los sitios, claro, hay sitios que ya eso no está vivo, por desgracia, pero donde está vivo hay que aprovecharlo. Mira, el caso de Cañizal, que has dicho, las danzas de palos son un buen ejemplo. No todas, pero muchas de las danzas de palos que se conservan, voy a centrarme en Castilla y León, que es lo que más conozco, en Castilla y León representan un elemento patrimonial para, ese, para esa comunidad, para ese pueblo, muy importante. Lo valoran, lo valoran mucho. Yo me estoy acordando de dos casos aquí de León, bueno, hay varios. Te voy a citar, Laguna de Negrillos, que es quizá la danza de más categoría, entre comillas, porque es la que más se ha conservado siempre, no se ha perdido nunca, y, y la gente de Laguna quiere participar. Y han entrado las mujeres ahora, no porque hiciera falta, porque los hombres quieren, todavía sigue habiendo bastantes hombres, sino porque querían ellas, por lo que, lo, lo, lo que la valoran. Luego está San Esteban de Nogales, que aunque se perdió un tiempo, haya ha vuelto, a Renacer, como Pobladura de Pelayo García, y luego están las de Fornela, en el extremo norte de León uh -huh. para allá, son valoradas por su comunidad, muy valoradas, tenidas como, pues como el que tiene una iglesia románica, o tiene un palacio barroco que conserva un castillo, tiene la danza. Y lo mismo pasa en varias danzas de Segovia o en, o en Zamora. Yo tengo, por ejemplo, mi amigo Nacho, que es de Almará de Duero y es danzante, pues también valoran la danza en el pueblo pues como, como lo que es, un elemento patrimonial importante. luego Tú vas como persona ajena a ese pueblo. Por ejemplo, ponte que yo voy un año a Cañizal, que tú tocas en Cañizal. Viéndolo allí, observas, por un lado, esa valoración que hace la, la población. Eh, el peso que tiene la danza dentro de lo que es esa sociedad. Eh, ese respeto que le tiene la gente porque van a verla, porque guardan silencio, porque tal, porque le ayudan, le cogen no sé qué al danzante, todas las cosas que hay. Eh, luego, que está, es el día de la fiesta cómo la fiesta se adapta también a la danza. Los pueblos que tienen danza, digamos que instintivamente han adaptado la fiesta a la danza, o la danza a la fiesta, como quieras, pero eh, son unidas. Un pueblo que no tiene danza, pues después de la misa no tiene que estar viendo los paloteos y la procesión dura menos porque no tiene que ir haciendo la bailina, la baila, o como se llama en cada sitio. Entonces, es todo eso. Luego, la mañana antes, cuando se tienen que preparar los danzantes, porque hay que vestirlos, hay que todo... Supongo luego que también están... Las fiestas, esto ya no se ve tanto, pero los propios danzantes, antes y después, digamos que celebran los ensayos o que les ha salido bien o se van de cena o lo que sea. que Hay muchas cosas que te meten en contexto eh, esa danza y ya hablando de lo musical, pues no es lo mismo lo que tú dices, igual cogerla de una grabación o de lo que sea, que como documento está bien, que oírla en directo, eh, que oírla en directo con el ruido, con todo lo que, lo que eso supone, el mismo tamborilero no puede tocar igual. Cuando digan, Ay, vamos a grabarte los lazos de la danza de cañizal o de la danza que sea, pues estás tranquilo y todo eso. En cambio, cuando estás en, en, en la ebullición de la fiesta, suena diferente, ni mejor ni peor, pero tienes que estar más pendiente, pendiente de los bailadores, el ruido, pues, hombre, son, son muchas cosas que si lo ves en directo, evidentemente te cambia un poco el chip de y entiendes qué es ese, ese documento. Y todo eso de la a la hora de, de transcribir, por ejemplo, las, las danzas de polautismo me hace mucha gracia porque si sí, tú puedes transcribir una partitura, mm -hmm. pero nunca la vas a tocar así. Y ahí había gente, y eso he explicado a gente, y dice, pues esta partitura tiene un 2x4, tiene no sé qué, pues, pues no, porque tú tienes que tener un ojo puesto, lógicamente, cuando el bailador salta de una calle a otra, <ríe> por mucho que quieras poner el metrónomo hasta que no llega al suelo, antes o después de cuando le corresponde, no puedes dar el siguiente golpe. Claro. Y claro, todo eso solo se conoce si lo ves en el día de la fiesta, y no es lo mismo uh -huh. es que aquí siempre se baila a la, a la salida en Cañizal, a la salida de la iglesia le bailamos la sagrada por ejemplo, ya pues es cuesta arriba es decir, no es lo mismo cuando hacen el cambio de calle, cuando les pilla la cuesta arriba cuando les pilla la cuesta al lado y eso tampoco lo puede recoger una partitura o lo puede recoger pero harías un libro de 50 hojas por cada una de las melodías, hay que vivirlo uh -huh. y, y claro visto de fuera, la, la melodía es bueno, sí, lo puedo recopilar lo, pero al final en la danza es lo menos importante porque sí, la melodía Oye. es lo que hace que dances, pero lo que importa lo veces tú. ¿Cómo quedamos por la mañana? Que se visten, que se juntan en la puerta del ayuntamiento, que una siempre es la que llega tarde, eh, el, el, el irlo a bailar, el ir con la comitiva. El... Bueno, al final la melodía es, sí, el hilo conductor, pero para mí, hablando humanamente, digamos que al final es lo menos importante. Porque uh -huh. es todo eso demás que se genera lo que le da valor a la danza. Es decir, podrías cambiar la melodía y seguiría siendo lo mismo. Le quitas todo lo que hay alrededor y la melodía serviría para bastante poco. Sí, dos cosinas. La primera, lo que dices tú es verdad, es que eso, cualque, que busquen un vídeo de cualquier danza. Eh, Como hay veces que, que se ralentiza el músico, sea dulzainero, tamborilero, lo que sea, para que lleguen a dar el palo? Es que si no lo haces, se pierden. Eso tiene que... No es que tenga que ir milimetrado, es que el, el, el músico tiene que ir adaptándose a los que están paloteando, porque si no, no van a poder hacerlo. Y ti, ti... Y esperas un poco para que entre y, y, y no se bien y, no y luego eso que es todo lo último que dijiste, todo todo eso es, es en, en, en sí el, la danza, lo, lo importante, eh, lo que tiene valor. Y luego que puede cambiar la música. Es que hay, hay casos, el caso de Laguna, que siempre cuento el mismo caso, que me lo dijo una amiga mía, se llama Laura López, que es de allí. El, su padre era de allí. Que un año palotearon la de Salomé, de no la de Salomé la nuestra, o sea, de acércate un poquito, Salomé, que es de Chayán, de Chayán. Sí. pues palotearon eso. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Si es que siempre, si es que todavía hace poco fui con, con Javier Casas, de Alija del Infantado, a ver al dulzainero de Alija, que ya no puede tocar, pero nos estuvo contando y dijo lo mismo, que para el paloteo valía cualquier cosa que viniera, cualquier cuple o copla. Lo que era siempre era la baila, la bailina eso siempre era la misma, pero que los lazos, los lazos pues cambiaban de... De una vez para otra. Pero lo mismo pasa con tantas cosas. Los ramos, el, el ramo. Por ejemplo, el, el ramo, que es otra cosa muy, muy célebre, aquí en León lo ha investigado mucho Loli Rodil, eh, pues yo tengo canciones de ramos recogidas, pero, y te cuenta la gente, íbamos a por el son a tal pueblo para cambiar, o cambiaban la letra, o traían el de otro pueblo... O, no, suele, no tiene por qué ser algo estático. La tradición nos pensamos que es estática, pero no. Los cantares de boda. Hay zonas que es verdad que no se sacaban exprofeso para la boda, pero no eran unos cantares exactos, exactos. En el área leonesa y zamorana, era, en, en, entre sur de León y norte de Zamora, era muy común eso cantar cantares y no tienen que ser los mismos todas las bodas. Se te puede olvidar alguno y uno canta un año y otro. Otro es el caso de Soria. En Soria allí sí se cantaban las salvadas, que esas son fijas en cada pueblo, pero es otro método, eso es más ritual. En cambio, lo nuestro, que es más diverso, porque es más variado los cantares de boda en esta zona nuestra, tiene más, vari más, más variabilidad, yo fui a una boda a Tabullo del Monte, de tamboritero, y cantaban las mujeres, y cantaba cada una al cantar que le venía al momento, por esta calle, pues el que fuera, me acuerdo de una señora que iba en silla de ruedas, ¿eh? Irene se llama, ¿Y cuál canto ella que, que me gusta mucho? Tente puente no te caigas con cal y canto y arena, deja pasar la casada y a su marido con ella. Pues cantas ese una, otra canta qué bonita está la sierra con el tomillo florido, más bonita está la dama al lado de su marido... Igual en la boda siguiente ese no se canta porque no se le acuerda ninguna y no pasa nada. O una que ha venido de otro pueblo canta otro. O como en el mismo tabullo cantaba Tomasa, que decía una de la madrina que vino de Piedras Salvas Eso lo sacaron para una vez que la madrina era de ese pueblo que se llama Piedras Salvas. Y, y eso que no, es, no hay tanta fijación como igual nos pensamos de esta es la jota de este pueblo, esta es la ronda de este pueblo y tal. No. A veces no era tan. no ni a veces, casi siempre era más más variado. Ahora lo vemos como un sacrilegio, por ejemplo, igual vas a cantar una ronda de Tal Pueblo de Aliste y, y te sale una estrofa de otro, pueblo que yo que sé, igual de la provincia de Valladolid. ¿Eh? Pues es que antes daba igual, tú sabías un ton y cantabas la estrofa que te sabías. Igual habías ido a Cuidar las Vacas un verano a Porto de Sanabria y te traías allí una estrofa y no pasaba nada. Ahora es verdad que procuramos decir, bueno, pues yo he recogido estas canciones en este pueblo y tengo este conjunto de estrofas de este pueblo. Yo soy el primero que lo hago y uso esas para esa música y tal. Pero que en la práctica que hacemos cuando ya hemos aprendido y vamos de fiesta a la Iniesta y luego después estamos de juerga, yo creo que tampoco hay que decir, oye, es que esa estrofa que has cantado no va con esa canción. Mira, no, va la que quieras, porque si queremos que la música tradicional siga, hay que adaptarla a nuestras necesidades. Y entonces, tenemos que tener en cuenta, sí, esto es lo que he recogido en este pueblo, pero cuando yo canto de fiesta, sin más, mmm, sin decir que voy a hacer una obra de investigación, cantaré lo que me da la gana, como toda la vida, ¿no? digo Sí, sí, sí, no y además, creo que esto es muy importante contarlo, uh -huh. y, y porque a veces pasa, hablando un poco, retomando los grupos de baile a veces, ¿no? es que esto se baila así, mi grupo me lo ha enseñado así, y tiene que uh -huh. ser así, ¿no? Yo cuento siempre una anécdota de una romería en la que estaban, pues, vamos a ver, una cosa es lo que decimos, un escenario, estamos de romería, la gente baila como le da la gana. En esta, en, cuando llegamos a Valderrey, pues ahí tocan las gaitas y, y bailas con la pareja, y ya está, y para derecha a izquierda, pues para donde vaya la fila, ¿qué más da, no? Yo uh -huh. siempre cuento una anécdota, de que estaban dos bailando, pero había una fila muy larga y se pusieron dos a bailar. Entonces llega una que estaba al lado, oye, que lo estáis haciendo mal que no es así, que es que no sé cómo. Y, y las otras se miraron y dijeron, bueno, pues, pues vale, pues lo bailamos como vosotras, ¿no? Y, y además esta, esta que se lo decía lo, lo incidía como es que a ellas se lo habían enseñado así, y es que era así, ¿no? Y, y ya en el devenir de la historia le dicen, pero ¿qué le dijiste a estas dos? Pues lo estaban bailando mal. y ¿Pero tú sabes quiénes eran? Pues, pues no, pues fueron las que lo recopilaron. <risa> claro, entonces es decir... Joder, también eh, hemos, hemos, hemos hecho un poco el, el, el, yo creo que los grupos de baile y demás, ¿no? El, es que esto tiene que ser así. Bueno, tiene que ser asiento, actuación, pero que estamos de romería, ¿qué más da? Bailalo como te salga en ese momento. Vete con la fila porque si no te vas a chocar con la que tienes al lado. Exacto. Pero disfrútalo y ya está. Eso se nos olvida mucho, se nos olvida mucho. Bueno, yo también igual he sido así alguna vez, pero vamos a ver. Están tocando un baile, el que sea, una jota, un llano, el baile que sea, pues tú lo bailarás como en ese momento te apetezca bailarlo. Es cierto lo que has dicho, que si sí, bueno si sí toda la fila más o menos va de una manera, pero si tú estás haciendo el paso un poco diferente porque te gusta más hacer ese paso, ¿qué más da? Mira, hay un paso que a mí me gusta mucho de allí de Zamora, que es como bailan la jota en Villaseco del Pano, como ese que se hace así como un cuadrado, en redondo. Un cuadrado, sí. Pues, ¿por qué si a alguien le gusta así, están tocando una jota con la gaita, con la dulzaina de otra zona, ¿No va a bailar la primera parte de la J así, pues si quiere que la baile, ¿qué más da? Es que no, nadie le va a decir nada, ni, ni va a pasar nada. Otra cosa es que vayas y hagas un espectáculo o hagas un DVD sobre bailes, entonces sí. Entonces ya dices, bueno, pues la J de tal sitio de Villaseco se baila así y la de Palazuelo de Sayago se baila así y la de Ferreruela se baila de la otra manera. Entonces sí, pero cuando estás de jarana de fiesta... Cantas y tocas y bailas lo que quieras en ese momento. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Sí, sí, sí. Yo se lo digo a mis alumnos y a mis alumnas de baile. Digo, a ver, este baile es así. Ahora cuando vayáis a una romería, bailado, que os dé la gana. Que la jota se parezca a una J, que el brincado se parezca a un brincao, porque la propia cadencia de la música te lo tiene que pedir. Es otra de las cosas que muchas veces no se entiende, ¿no? Es decir, tú no tienes que bailar esto porque sean dos para adelante y dos para atrás. Si no tienes que escuchar la música y ver que la estrofa tiene dos compases, entonces te va a pedir dos ir dos para adelante y dos para atrás. De tal manera que cuando escuches otra similar... Pero se baila así. Yo muchas veces tengo muchas discusiones ¿no? de, de poner una J ¿Y cómo se baila? Y digo, como una jota. Sí, pero ¿cómo? Y digo, pues yo qué sé. Cuando cambia la música, cambias tú. Déjate sí. llevar por la música. Y luego ya veremos si el pie era más arriba o más abajo, si el brazo es más arriba o más abajo. Pero déjate llevar y déjate bailarla como te pida el cuerpo. Y luego ya una vez que hagamos eso ya... Empezamos a pulir las cosas. O no, si estás de romería, pues baila como te como te cuadre. Sí, sí, sí. Eso, eso es otra cosa que, que, hay, que hay que aprender a bailar. A bailar sin, sin ningún tipo de decir, es que a veces luego, como quieres hacerlo bien y como te han enseñado y todo eso, se producen dos cosas. No sé, en Zamora no sé si se produce una de ellas. La primera, creo que sí, y es que al final no te atreves a bailar porque dices, ay, eso no lo sé muy bien y tal y cual. Y la segunda, que yo lo he detectado en león. En León. Y es que igual ahora ya no tanto, pero cuando yo tenía como 20 años por ahí, sí. Eh, que los que eran de un grupo casi no se juntaban con los de otros grupos. Eh, cada grupo era su grupo. Qué difícil era hacer algo en conjunto que dijeras, vamos todos, ¿qué más da uno que otro? Ya bailar, en Zamora no pasa tanto. Yo en Zamora sí veo más unión, pero aquí ahora ya no, porque es que ahora está muy acabado el mundo de los grupos en León y muy poca gente muy poca gente y en Zamora tenéis muchísima juventud, muchísima, eso es encomiable y veo que hay más eso. Pero aquí ya te digo, hace como 20 años, en torno al año 2000, ¿eh? por ahí, antes y después. Ay, el que era de un grupo no podía hablar con el otro, casi te decían hasta algo, era yo ya casi eso no lo viví, porque yo el mundo de los grupos lo viví muy poco, yo no, no, no lo viví prácticamente. Pero bueno, como estoy cerca de esto y yo estuve en un grupo un poco particular, pero también pues, la cercanía hace que observes todo eso. Y a mí eso no me gustaba. No me gustaba. Lo que hay que hacer es, esto tiene que servir para disfrutar. Porque si, si esto no te gusta y estás para pasar mal rato, entonces yo creo que, que te estás equivocando. Sí, sí, yo creo que, por ejemplo, ahí el hecho de que la escuela de folclore. Eh, bueno, y cualquier músico que se junte, no porque eso es muy importante. Participe de las romerías como Fariza o la Iniesta, en el que al final da lo mismo de que escuela seas, te juntas a la fila, ensay has ensayado y sabes a tocar todos juntos. Y si hay que tocarte canciones que no sepamos todos para que las podamos hacer en conjunto, tres. Y a la hora de parar se baila. Y se baila lo que toquen los tamborileros, los zaineros o los gaiteros y te pones a la uh -huh. fila y bailas. Y ya está, estás de romería. No estás ni... Uh -huh. Sí, te puedes estar con tu grupo o te juntas con el tu grupo y bailas. Y yo creo que eso al final es una forma de, de, de ser capaces de, de extraer el escenario y de, y de volver otra vez a, al, a la tierra, ¿no? Al, al, como decía una investigadora, al country dance, al, al, a la danza del campo. Uh -huh. Que es lo, lo importante. Yo creo que hay que promover mucho más las fiestas comunales eh, uh -huh. para, para llegar a ese punto de unión. De decir, bueno, pues baila. Baila, ya está, ¿qué más da? Llevas llevas 10 kilómetros a 40 grados, lo que te apetece es bailar y ya y, está. Y que se baile porque, mira, también hay que tener en cuenta una cosa. Es cierto que conviene conservar los matices locales y todo lo que digamos, pero es que todo lo que he recogido, que para, mí, para mi entender siempre es poco, pero bueno, todo lo que he recogido de bailes, no hay pueblos bastantes con población de allí para que lo mantengan. Casi ninguno, prácticamente ninguno en Castilla y León. Entonces... Los que vamos a mantener el, los bailes de muchos sitios vamos a ser la gente que nos gusta. Que algunos ya ni son... Bueno, yo tengo pueblo, pero la mayoría de la gente vivimos en la ciudad. Entonces, bueno, yo tengo pueblo, pero no he nacido en pueblo. Es que la mayoría estamos como yo. Entonces, como no va a haber una, una población que diga, estos son nuestros bailes, salvo casos excepcionales, lo vamos a mantener entre todos. Entonces, yo creo que tener registrado cómo eran cada sitio y tal y cual, pero luego en estas fiestas, pues no sé, que se baile bien, eso sí, pero bueno, que haya un poco más igual de, de libertad para que por lo menos sigamos viendo bailar la jota y los bailes que sean y ver, pues tocar instrumentos, tamborileros, dulzaineros, pandereta, que en la pandereta, por ejemplo, se sigue tocando. Por cierto, anuncio, voy a hacer un poco de anuncio, no para mí, para una amiga mía, Cristina Lazagaleja, va a sacar mañana, eh, mando que estéis atentos, porque va a sacar un anuncio de un proyecto que está llevando a cabo para enseñar pandereta, entonces estás atentos a la página de Berkami que es eso, por ejemplo la pandereta, a mí me gusta mucho tocar la pandereta yo he visto que de, que empecé yo en el 98 tal cual a grabar ahora ha habido mucha gente que ha aprendido a tocar la pandereta bien, y eso está bien eso, pues mira, me gusta que, que no se pierda, que, que haya gente que lo practique, que no quede solo la, en las grabaciones, que está muy bien, pero que ahora un momento que digamos, pues qué pena que que no se haya seguido practicando esto. Uh -huh. Bueno, pues es, es con los deberes que nos quedamos, porque tenemos que... Nos quedan muchos temas en el tintero, la verdad, uh. y, y según esto nos quedan tres minutos de directo. Ah. Pasa, pasa Pregúntame el lo que quieras, porque yo si no empiezo a enrollarme como las persianas y voy enlazando temas con otros y... Uh. Esa, esa, esa es la idea, ¿no? Esto es... La idea de, de estas entrevistas es hacer un zapping por lo que vaya surgiendo, ¿no? Cuando, cuando te pones a pasar canales en la televisión no sabes lo uh -huh. que hay en el siguiente canal. Y, o en los, los vídeos de YouTube te sale una sugerencia y vas a la siguiente. Y esa es la idea. Y creo que nos quedan muchos, muchos temas de, de tocar. Eh, ya que, es que nos quedan dos minutos. No quería yo sacar ahora muchos flecos. Pero bueno, eh, hemos hablado de lo que era el antes y lo que uh -huh. es un poco el ahora, pero también nos, nos faltan. Y ya te, te insto a que hagamos una, una segunda revisión de de esta entrevista otro día, ¿no? Una, la sí. extensión, la segunda parte, de cómo hemos sido capaces de usar ahora las redes sociales para, para sí. seguir viendo esas manifestaciones y juntándonos en, en esta época. Pero bueno, lo sacaremos en un segundo vídeo y ya incluso haremos un directo con más personas, que puede estar curioso, ¿no? Ah, vale. que nos, nos juntemos mm -hmm. más y demás. Pero bueno, eh, seguís a David en las redes, que te puedan encontrar por ahí. El trabajo que acabas de sacar... Eh, no sé por dónde se pueden hacer con él, de los Pues romances. mira, está, es que se agotó enseguida, sacaron 700, pero bueno, la información está en la Cátedra de Estudios Leoneses, que es la institución que confió en este libro, en sacar esta obra, Cátedra de Estudios Leoneses, CELE. Tiene página, tiene Twitter, tiene Instagram, tiene todo. Y bueno, si no, pues también pues en algunas librerías, en la librería La Leona, no sé si queda alguno, en Pindongas no sé si queda alguno, en Pastor me parece, Pastor y las otras librerías de León, Artemis, creo que ya no queda ninguno, pero bueno, si se sacará pues, más. Ojalá. Es, uh -huh. Esa es la idea. Pero bueno, eh, nada, te hemos robado este ratito de, de domingo claro. aquí, lo solemos hacer fuera, pero, pero daba amenaza de, de lluvia y de granizo <risa> de y creo que todavía no ha llovido. Así que hemos pasado con aquí Aquí dentro. sí, aquí ya a lo largo del día ha llovido varias veces. Ah, bueno, mira, os habéis quedado vosotros uh -huh. con la nube. <risa> pero bueno, eh, quedamos pendientes de esa segunda entrevista y, Qué bueno, verdad. segunda, tercera, que sí puede ser con un vaso de vino, aunque sea a dos metros de distancia. Ponemos un par de jamones ver, en yo, el medio, la... uh -huh. pero, pero lo hacemos. Y que nada, muchas gracias por haberte robado este ratito, por habernos uh -huh. contado ti, tus vivencias, que son tanto más importantes que, que los romances y lo que rodean a esos romances. Uh -huh y así lo hemos podido conocer. Así que muchísimas gracias y, y nada, nos seguimos viendo por las redes y, y quedamos para ese, esa segunda visión. Gracias a ti y a todos los que nos han seguido. Eso es, ya sabéis, la entrevista en, unos, en una semana por ahí estará también en, en YouTube. Muy bien.